ex super villano Grup... Mm. ¿Y cuando Thatcher decidió que se acabó? Los días... Pues nos dice que, mm. que, que ver, hagamos lo que consiguiremos pues, a uno que y que es para nosotros esto y... Cumplir. barrios donde están las mujeres de la vida, donde antiguamente eran las cortes. Ahora ha ido cambiando bastante y ahora más que nada está por la inmigración han cogido la mayoría de los comercios. Bueno, pues yo soy John Carrera, tengo ahora 70 años y pues desde la fundación de comisiones obreras y de la aparición de ETA yo he sido de ETA y luego pues fui condenado al proceso de Burgos y luego pues he sido pues, eh, un militante de, de izquierdas en todos los sentidos todo lo que he podido y hoy también soy un militante de izquierda Antiguamente esta era una zona siempre muy visitada, esto con las siete calles era lo más visitado de, de todo Bilbao aquí todos de chavales veníamos por esta zona, primero las siete calles a merendar o comer y tal, y luego pues a, a, a venías por aquí a chillitear y todo ese tipo de cosas. Bueno, me llamo Pedro Santisteban y también voy a cumplir 70 años, este año precisamente, y soy nacido en la zona minera de Vizcaya, que a la zona de Gallarta alrededores, ...que ha conformado todo mi, mi desarrollo y mi evolución política y humana a lo largo de estos 70 años. Entonces ahora aquí te tienes que meter a la izquierda. Y de ahí es donde sale el tren hacia San Sebastián. Fírate a la izquierda rápido. ¿A la derecha? Digo a la derecha. Es que yo como soy zurdo y encima me apellido izquierdo, <risa> tengo esa mala suerte. A partir del año 65 las comisiones obras se van estabilizando en base a esos factores de semilegalidad y clandestinidad. A veces se hacían grandes concentraciones en el monte, como fue en el año 67 la mina del Alemán, que fue aquí una reunión en un monte en una vieja mina abandonada en que asistimos unos 600 eh, miembros ya de las comisiones estables y fueron detenidos unos 300. Algunos que éramos más jóvenes escapamos por el monte, pero otros detuvieron a unos 300 y en aquel momento esos 300 como era una reunión clandestina tenían multas gubernativas que iban desde las 2.500 pesetas a 10.000 pesetas, que en aquel momento 2.500 pesetas suponía un mes de cárcel y 10.000 seis meses de cárcel, o sea que... Luego, además, eh, Vizcaya, toda la zona de, de Vizcaya, más que nada siempre ha sido más bien socialista, sobre todo toda la margen izquierda. Lo que pasa es que, que los comunistas en su tiempo pues conseguimos arrastrar bastante a raíz de la transición, ¿eh? a, a raíz de, de, de, de, mejor dicho, no de la transición, de la posguerra. Porque claro, desapareció, de, desapareció verdaderamente UGT ¿eh? y verdaderamente los únicos que batallaban dentro de lo que es el, el contexto de la lucha obreras era la gente del Partido Comunista con otro tipo de gente. Se consiguen los primeros convenios colectivos con una represión enorme, el franquismo acude a la figura de la represión de la cárcel, pero también a las deportaciones masivas. Ojo, que es una figura que en España eh, no está muy aclarada ni reivindicada. Ni estudiada, no, ni estudiada. porque había en fábricas de una plantilla, yo recuerdo en Vasco Vicor Bic, de una plantilla de 6.000 trabajadores, 2.000 eran deportados por toda España. A pueblecitos donde nadie sabía nada. Pero la gente tenía que vivir allí en condiciones de extrema miseria, porque no les facilitaba ni a ellos ni a la familia el salario que perdían. Y de hecho es un feudo socialista, ¿eh? sobre todo la margen izquierda, y, y eso que van perdiendo bastantes votos, porque al final empieza a entrar también, la gente empieza a dictar el en nacionalismo, la gente de fuera también. Es que es algo. Es algo que está ahí. Las nuevas generaciones de los que han, estado, que han sido migrantes empiezan a aceptar el nacionalismo y a considerarse más vascos que los verdaderamente nativos vascos. Y muchas fuerzas de izquierda en aquel momento, junto al Partido Comunista, empiezan a, a impulsar ese sí. movimiento. Brevo. Incluso eh, de tipo religioso, gente, sí, sí, grupos, de, de, de, grupos sí. acción, de Acción Católica, católica de la Oax. Que participaban, y yo concretamente, yo no no era del Partido Comunista, yo estaba, pues era un, un militante que yo militaba en ETA, yo estando militando en ETA, yo he sido militante de ETA hasta el proceso de Burgos, y siendo militante de ETA hacía todo eso, porque los militantes de ETA estaban ahí. <risa> yo lo entiendo claramente, ellos lo único que están buscando es la independencia. Y entonces anteriormente lucharon por derrocar al, a Franco en su principio y luego después por buscar dentro, de, de, dentro de, de un sistema que había cambiado la democracia pero que esa democracia no les daba, pues se dedicaron a hacer lo que han hecho siempre, ¿commenes? a sentirse guerrilleros de, del nacionalismo y a tratar de hacer las cosas por, por medio de las armas, buscando siempre esa salida. Ellos han estado buscando esa salida y, al final, pues mucha gente les ha aceptado esa salida. Y eso es lo que ha ocurrido ahora, que al final, como la gente está muy desencantada de todo, de todo lo que ha ido ocurriendo con la nueva democracia y con todo esto, y luego, además, como aquí en Euskadi, al final, la gente se desencantó mucho del Partido Comunista por aquella salida que se tuvo en su momento, Aquel, es que aquí, aquí verdaderamente no se le entendió a Carrillo cuando quiso hacer las cosas quieto. Y entonces jodió bastante al Partido Comunista aquí. Porque verdaderamente el Partido Comunista tenía mucha fuerza aquí, pero lo acabó de fastidiar cuando, le, cuando Carrillo aceptó el cambio de la transición y aceptó con Suárez lo que aceptó de cara a que dieran permiso al Partido Comunista para estar libre, para actuar libremente, sin saber lo que eso iba a perjudicar políticamente la pérdida política, política que se iba a tener dentro del contexto de Euskadi. Porque no se puede salir en Euskadi, después de todo el mal que ha hecho la Guardia Civil en este país y los grises, salir diciendo que hay que tratarles como hermanos. Y Ormazábal era entonces secretario general del Partido Comunista en Euskadi y lo tuvo que decir en la Feria de Muestras. Y lo dijo la Feria de Muestras, y ahí estaba la Dolores Ibarri, estaba Carrillo, y fue una desbandada de gente. Cuando cuando en cambio estaba la plaza, todo lo que era la Feria de Muestras estaba a tope de gente, pero en cuanto se dijo eso, de que los, de los, de la Guardia Civil y tal, todo derecho tú para abajo, ¿eh? se llevó a un pacto que verdaderamente no fue no fue preguntado a las bases y cuando no se preguntan las cosas a las bases pues ocurre lo que ocurre vamos a ver si puedes aparcar donde están aquellos porque la cosa está aquí a este lado y aquí está bandas mira esto es bandas esta es la zona que yo te digo y se consiguen en grandes fábricas una amplia representación de cargos que se llamaban enlaces y jurados de empresa que son propios de los trabajadores que son propios de esa arma que están haciendo, que son las comisiones obreras, pero que están a servicio de los trabajadores y que encabezan en algunos casos potentes luchas como fue la de bandas de Echevarri, eh, de que duraron Ocho meses la huelga de bandas se y constituyó una solidaridad inmensa en Euskadi y en España. La huelga de bandas es uno de los referentes más grandes que tenemos en Euskadi con el movimiento obrero. Porque nosotros, cuando empezamos en envandar la lucha, verdaderamente no estábamos organizados como comisiones obreras sino éramos un grupo de, de trabajadores de la empresa que nos habíamos juntado para hacer y entre ellos pues había alguno que era del Partido Socialista o que tenía sus ideas socialistas, otros que pertenecíamos al Partido Comunista y otros que eran católicos. O sea que... En, en esa época es, es obvio que está creciendo un, un movimiento bastante poderoso, ¿no? uh, clandestino, entonces I y represarlo, entonces ¿podrías uh, contarme un poco más de la represión y, y también has mencionado el consejo del de, uh, proceso de Burgos también? Bueno, la represión, la represión es, eh, fue brutal cuando empecé en la universidad a hacer cosas de tipo cultural y cosas obreras pues, yo eh, sabía lo que estaba jugando, porque en fin eso, es, eso era el, el sentido común y continué, yo fui de ETA y, y trabajé en ETA y fui detenido. Y fui condenado en proceso de Burgos. Pero yo no era violento. Yo no he hecho absolutamente ningún acto violento en la vida. Nunca. Pero absolutamente nunca. La idea que tenéis de ETA es absolutamente... La inmensa mayoría de la sociedad tiene una idea absolutamente equivocada de lo que es ETA en los primeros años. y os contaré lo que pasó en el proceso de Burgos. Sí. El proceso de Burgos es un intento de Franco y del franquismo junto a 16 personas que consideraron cabecillas en ese movimiento para sentar un escarmiento y un escarmiento con ejecuciones y dejar, vamos, descabezar completamente. Y eso fue el proceso de Burgos. Y la prueba de, de todo esto es la víspera... De comenzar el proceso de Burgos, ETA, en fin, había, ETA estaba dividido, los que querían hacer actividades armadas minoritarias y todo eso, y otros que no queríamos nosotros. Y los que estaban defendiendo que había que hacer actividades armadas, secuestraron al cónsul Veil. El cónsul Veil era un cónsul alemán en San Sebastián y lo secuestraron. Y nosotros nos enteramos, inmediatamente, porque teníamos buena información, a pesar de estar en la cárcel, y cuando nos llevaron a la, el día del juicio, el 3 de diciembre de 1970, que se comenzó el juicio, nos llevaron todos a los 16 a un sótano de la Capitanía General de Burgos. Y ahí nos juntaron los 16. Y planteamos inmediatamente la discusión y la toma de posición sobre el, costo, sobre el secuestro del consumir. Discutimos entre todos y decíamos... Algunos decíamos que teníamos que tomar una posición condenatoria fin que no estamos de acuerdo el, del, el secuestro de Consulvey, porque lo importante era la movilización de la sociedad, era la huelga general, y precisamente obstaculizaba para eso, y sobre todo, que ese método individualista de acciones violentas, que acarrean sufrimientos que vamos, brutales, o sea, nosotros no estábamos por esa vía. sí que se ha notado que ha ido muriendo poco a poco esta empresa, en el sentido de que en los años que estás hablando tú, aquí había 3.000 personas trabajando, y ahora quedamos 230. Claro. Esto ha sido una enfermedad que nos ha ido... Podemos asimilar a una enfermedad que ha ido comiéndose poco a poco la empresa, hasta que no, ha lo que ha quedado. Para el gobierno, las acciones de tipo terrorista han venido muy bien para justificar la represión. Vienen muy bien. Y, nos, y, y era nuestra tesis también cuando dijimos que el secuestro del Consul le daba argumentos al franquismo para ejercer la represión contra la sociedad. El gobierno, con, con nombre de, de luchar contra ETA, ha hecho verdaderas barbaridades, ha hecho barbaridades. O sea, ha matado la, en, la, en los controles a la gente en la calle y han quedado como si fueran de ETA han matado gente, de, vamos, por ejemplo, eh, el asunto de las lasa y Zabala, Lasa y son dos chavales que no estaban ni en ETA en ningún sitio, les cogen, les llevan, les torturan hasta el extremo, y se dan cuenta que ya no pueden soltar, y entonces les, o sea, les cogen, les llevan a Alicante, les matan allí, echan el cal y se ha acabado. Yo suelo decir, y lo he dicho en el Parlamento Vasco, delante de todo el mundo, quien ha hecho más militantes de ETA en Euskadi, sin ningún género de dudas, ha sido Galindo. Sí. Lo he dicho yo y lo sigo repitiendo, porque cualquier persona que pasaba tuviera algo que ver o no tuviera nada que ver, después tenía muchos boletos para hacer barbaridades, por las barbaridades que pasaban en sus manos. Lo que pasó por otro caso muy importante, era un chofer de los autobuses de San Sebastián. Era absolutamente una persona que no tenía nada, que, o sea, que, que, que políticamente no estaba con nadie. Le confundieron, le llevaron, le torturaron y, y murió. Entonces lo cogieron, le llevaron al río y dijeron que se iba a escapar y se ahogó en el río. Y lo encontraron en el río. ¿Qué eh, se trata de vuestra lucha? Nuestra se trata de que la cooperativa ha cerrado. El grupo de eh, eh, la cooperativa a favor de domésticos eh, eh, ha venido a presentar un concurso de acreedores por la situación financiera que se encontraba y nos hemos visto en la calle y de momento pues todavía estamos luchando para ver si hay posibilidad de salvar esta, esta parte de la cooperativa. Yo exactamente estuve nueve días en la comisaría. Nueve días en la comisaría y, no, y comí nueve bocadillos pe pequeños de mortadela en los nueve días. Nueve bocadillos pequeños. yo tengo todavía aquí cicatrices. Tengo aquí mismo, puedes ver, y aquí también. Y tengo más cicatrices de la, eh, de la cárcel que en fin, me durarán toda la vida. Cicatrices reales, no es cicatrices de, de, de, de cabeza. A mí me torturaron, vamos, fin. Yo dos veces a, eh, perdí el conocimiento y. Aparecí, después me desperté y me, me aparecí en un sitio diferente donde estaba, me estaban torturando, dos veces. Ahí, a, mí me, a mí me interrogó José Sainz. José Sainz, en ese momento, era el jefe antiterrorista de todo el Estado español. Un hombre que pesaba 120 kilos. Y cuando me, eh, me llevaron y me dijeron, me hicieron un careo con el otro... ¿Quién es este? Y el otro dijo quién no sabía mi nombre, pero que, que conmigo se había reunido. Yo estaba detrás de la... yo estaba de pie, él estaba sentado, yo tenía una butaca grande detrás, me dio una, gol, una... bueno, una... vamos, con toda su fuerza y me tiró detrás de la butaca, y yo esposaba atrás, ¿eh? Y así, al suelo. Pues yo, en fin, todas las veces, él y su equipo me interrogó y eh, muchas de las torturas son las torturas en la mesa, los eh, grilletes, los golpes. La, la, más, la que más he sufrido yo, la tortura, ha sido tumbar en una mesa así, boca, boca arriba, bueno, ya para que si quieres, así. Las he esposado así así, así esposaba atrás, ponía los pies encima de los grilletes, los pies y saltaban, así, bra, bra, y, bra, y, bra. y las heridas, yo tenía estos cortados, de los grilletes, y luego de todo, la, la columna y la espalda, eso te queda absolutamente destrozado. Y esa, y esa tortura me practicaron muchísimo. Luego también había otra, otra serie de torturas, de golpear, o sea, eh, de esposarte atrás y luego hacerte andar y de vez en cuando te ponía el pie y te tiraban y, y con la cabeza y con todo te caías y luego te machacaban ahí a golpes cuando estabas en el suelo te pisaban, te machacaban cosas de esas Bueno, sí Bueno, no, esto es no porque esto no... algunos no habían nacido, yo ya te digo, tenía ocho años y si recuerdo, pues eso, eh, no salgas a la calle y tú, cuanto más te decías que no salieras a la calle, más querías ir a ver lo que pasaba. Y yo vivía ahí, en frente de la estación del, del tren de la Renfe, sí. y ahí muchas carreras, he visto desde casa, muchas carreras de la policía, pedradas, sí. he visto... <risa> claro, no vas a ver, porque es que ya te digo, nosotros nos reuníamos aquí en la iglesia, y estábamos... Estábamos de Filestone, estábamos de, de Plástica, estaba Edesa, estaba también Esa debate, también estaba. Estábamos toda una serie de gente que habíamos creado como una especie de equipo de lo que era Basauri, pues para defendernos en, en contra de, de la situación que estaba planteada aquí, porque, porque esto era un, un país que verdaderamente parece que estábamos todos agarrotados y entonces pues, creamos eso, ese grupo de gente, para defendernos. E íbamos a las empresas, cuando trataban de despedir a alguno, de alguno tiene que recordarse que hemos ido a algunas empresas, íbamos a algunas empresas, tres o cuatro, y decíamos, como esto ocurra, que usted despide aquí a gente, íbamos así, a pecho descubierto, como despidas a alguien, mañana automáticamente venimos aquí, aquí no te entran. A, a, amenazándoles, tenías que amenazarles a, a ellos, y, y estuvimos aquí haciendo eso, que vosotros en estos momentos también estáis haciendo parecido. No, bueno, es diferente, es diferente porque hoy la presión de fuerza que antes se podía ejercer bien, eh, como movimientos hombre. de fuerza, hoy eh, se volvería en contra nuestra. Yo estoy prácticamente seguro que se volvería en contra nuestra. Hoy sales a la calle y te pones a quemar contenedores o tal, y la gente... Nosotros no, no quemábamos no, contenedores. Es eh? decir que o o sea, tú vas a cualquier empresa y amenazas a un empresario y al día siguiente tienes a la policía. Y... Oye, oh, también entonces lo teníamos, ¿y qué? No, pero, pero, no eres, eres... pero tú tenías el apoyo de los trabajadores, hoy no tienes ese apoyo. Ya, eso es verdad. Entonces teníamos más el apoyo porque había un sentimiento de lucha, porque estabas luchando por algo importante a la vez a la vez que estabas luchando por tu salario había una concienciación más generalizada que hoy, ahora, estabas eso, luchando porque hubiera un cambio dentro de la sociedad yo sí que hoy verdaderamente no se lucha por eso con lo cual la conflictividad eh, a nivel laboral después del hecho político de la, del proceso de Burgos se reactiva la, la conflictividad laboral tenemos la huelga de la construcción en Granada con dos muertos tenemos en el año 72, al principio, eh, la conflictividad en la Ría de Ferrol, que también se da con dos muertos. Dos muertos por la policía, muertos, el, la policía en, la calle, las balas, en la En, en la la calle, las manifestaciones. Tenemos la muerte de Pedro Patiño en Madrid en la huelga de la construcción, en que la Guardia Civil disparaba al aire y era o sea, una moda de que los obreros volaban. Siempre las balas le cogía a la gente volando. Era una metáfora de aquella etapa desgraciada. ...y en ese aspecto nosotros, eh, la dirección de comisiones obreras... ...había quedado bastante debilitada en las movilizaciones... ...con muchos compañeros en muchas provincias detenidos... ...pero fue recomponiéndose esa dirección y ese movimiento obrero... ...accedimos a ellos uh, sectores más jóvenes... ...yo en aquel momento era un joven relativamente... ...tenía 27 años cuando accedimos a la dirección de comisiones obreras... En, ...en sustitución de los compañeros y empezamos a organizar el movimiento obrero otra vez en toda España... ...sobre todo con las huelgas que se estaban dando y empezamos a reunirnos en, en Madrid. Y allí en el año 72, en el, año, en el mes de junio del año 72, en el convento de los Oblatos de Madrid... Fuimos detenidos una parte de la dirección de comisiones obreras. Pero, ¿Y eso los... fue el proceso 1001? El proceso. Ah, sí. ¿Y, ¿Y cómo se detuvieron a.? Bueno, ¿No? se presentó un, la policía en un, en un despliegue inusitado de, de helicópteros, autobuses, coches de la policía y la brigada político-social. Y cuando habíamos suspendido la reunión, entraron al en convento y nos detuvieron a los 10 que estábamos allí. La matanza que hubo en Vitoria, que mataron a tres en Vitoria, aquí hubo una, aquí hubo una huelga general, una huelga hicimos general. una huelga general, hicimos una huelga general y salimos todos a la calle y estuvimos donde el instituto, subimos sí. al instituto y allí lo, la, los crisis y los del pañolito que estaban puestos, lo que es esto la carretera, estaban cada cinco metros uno puesto. Parecía que estábamos en estado de sitio en, en, en Basagüí. Alguno lo tiene que haber oído de su espalda. Sí, sí, sí. sí. El, ¿Eh? Yo me acuerdo de eso. Crío, pero y bueno, entonces sí, nosotros, cuando salimos, salimos arriba, lo que es a, arriba al instituto, salimos desde plástica, fuimos para allá adelante y subimos al instituto. Bueno, y allí nos empezaron a acosar y bajamos todos corriendo hasta la general y automáticamente fue cuando ocurrieron los disparos y mataron a este chico. Y entonces eh, hicimos una manifestación grandísima y nos fuimos andando, bajando, hasta lo que es la parte del tren donde se corta el tren para ir sí, a Echevarri. allí Allí nos paramos porque al otro lado estaba la Guardia Civil apuntándonos con las metralletas y tal. Bueno, aquello fue un momento muy grave porque yo creí que iba a haber una matanza El juicio era muy difícil, muy complejo. Nosotros salimos escoltados de Carabanchel ...con siete furgones de la policía... ...y nosotros en el centro... ...nos extrañó que fuesen con rifles de mira telescópica... aquello era un, una parafermalia tremenda... ...o sea que llegamos a Carabanchel... ...entramos en la sala del juicio... ...y cuando llevábamos media hora... Eh, ...alguien le comunica a Gil Robles... ...que Carrero Blanco... ...el presidente del gobierno había muerto... ...la conmoción que se creó en aquel momento... en en la sala del juicio, nuestros familiares con toda la extrema derecha eh, amenazados, sacaron las pistolas, desalojaron la, la sala, a nosotros nos llevan a las celdas de la salesa. La tensión que se vive es que nosotros en aquel momento veíamos que, que éramos rehenes de la dictadura y que la muerte de Carrero Blanco en cualquier momento nos, se podía volver atrás y que nos podían matar. Vamos, eh, los abogados nuestros, en, el, en vista de lo que se está produciendo, piden la suspensión del juicio, pero sorpresivamente el, el presidente del Tribunal de Orden Público, que nos juzgaba, Francisco Mateo Canoves, dice que no y que si por él fuera nos mataba allí mismo. Y en el día siguiente, 29 de diciembre, hay una manifestación de la extrema derecha de los guerrilleros de Cristo Rey, con Sánchez Covisa a la cabeza y esa manifestación de la extrema derecha se dirige a los calabozos de la Salesa a matarnos. Pero eh, un capitán de la policía armada situó una compañía de grises delante de las tres celdas que ocupaban y le dijo, señores, viene una manifestación de la extrema derecha pero por encima de nuestro cadáver y es verdad que los 150 policías que puso, metralleta de frente para afuera y nos salvaron. Porque el sindicalismo en sí ha ido fallando en, todo, en, en muchos en muchos aspectos de la lucha de los trabajadores. Ha ido fallando. Se ha ido convirtiendo poco a poco en un ente demasiado alejado de la clase obrera. Creo que ha ido dependiendo más de la clase política que de la clase obrera. No, de la clase política tampoco. Tampoco de la clase política. No, no. Sé. el problema sí, es el individualismo, lo sí. vamos haciendo individualismo. La comodidad que tenemos nosotros también no era la que teníais vosotros antes. Claro eh. que no, Eso sí que hay que verlo, porque, claro, yo, Mi Aita, eh, padre de, de cuatro hijos y, y todas las peleas que han tenido en el punto de, de una en Vitoria, en el otro lado, en el otro lado, aquí no lo estamos haciendo, y aquí todos nos quejamos de que el gobierno son unos cabrones, que son unos tal, pero no hacemos nada, absolutamente nada, sí, el 15M, lo otro, eh, cuatro cosillas que salen por ahí, eso, pero no salimos un millón y medio de personas a, ahí al Congreso de los Diputados todos los días, que es lo que teníamos que hacer. O sea, todo el mundo se queja de lo mismo, pero a la hora de verdad, ni Dios hace nada. Nadie, porque al final, para lo bueno, para lo malo, bueno, pues mi mujer trabaja, yo ahora no tengo trabajo, bueno, yo voy tirando, yo voy tirando, yo no quiero problemas, yo no quiero... Pero antiguamente no pasaba eso, porque la situación económica era muy distinta a la que tenemos ahora, y antes sí que había que apechugar, porque todo el mundo estaba en la... prácticamente todo el mundo estaba en la misma situación. Y, y se quedaban en el paro, 600 tíos, ya había aquí 200 que no se hablaban, pero para liarse a usted, cuando se tenían que liar, se unían y se juntaban. Pues es que no hacemos ahora nosotros. más o menos la entrada estaría pues, por donde pone por donde la P de, del stop. El edificio estaba, estaba a, a, así. Había esa entrada, nada más que ese, ese callejoncito que había, de esa cena, un poco hacia acá, nada más. El edificio estaba aquí. Y entonces, pues a Liborio Arana, que fue el que le descuartizó la bomba, pues le lanzó y estaban los, los trozos de, de, de carne pues pegados por todas esas rocas, esa casa y todo eso, o sea, totalmente, totalmente descuartizado. Rompó otro golpe de apetito va <ríe> había una, una caja, dicen, eh, en la, al la lado de la puerta de entrada, en la calle, y este hombre, en el momento de que iba a entrar, parece ser que, bueno, ya no lo saben, algunos dicen que es igual que le dio una patada a la caja, eso, eso, son elucubraciones, ¿no? pero el caso es que explotó en el momento que iba a entrar. Le pilló de lleno y los panzurró por todas esas esa rocas y esa. Pues a les pilló dentro. A, a Manuel Santa Coloma, a, a Pacífico y a Panipaz. Ellos estaban dentro del bar, Así como también a un y Mendoza, que se le, le llevó una pierna. Y luego, por pues, los demás heridos, pues, Garbiñez, Zárate. Eh, José Ignacio Echeverría, todos los que estaban ahí, ellos estaban dentro del barrio. Luego empezaron, eh, desde primera hora del domingo, las noticias un poco, pues yo no sé si voy a decir, tendenciosas, equivocadas, en fin, pero queriendo dar una versión de que eh, los causantes de, del atentado que había sido ETA diciendo que eh, porque allí frecuentaba la Guardia Civil, cosa que bueno, entonces la Guardia Civil, al no haber eh, otro, otro tipo de policías, frecuentaba no solo el bar, frecuentaba a todos y todos los sitios. La Guardia Civil estaba en todas partes, vamos, no bueno, en todas partes, vamos, es decir, eh, en otras partes al mismo tiempo, pero. Pero iba a todos los sitios, y a los bares, y tal, y a, y a sacar a la gente, y a decir, venga, para casa y fuera, o sea, en el plan que conocimos lo que era la Guardia de Divina en aquellos tiempos. Ese era un sitio, eh, de. pues no vamos a decir que era la sede oficial del Partido Nacionalista de Vasco, pero era un lugar regentado por nacionalistas vascos y frecuentado por nacionalistas vascos y nada más. Y eran muy conocidos. Sí, sí, sí, sí, todos conocidos. Y no es que tal, entonces ya empezaron a cambiar la versión. Entonces ya fue cuando empezaron luego a decir que había, parece que había sido la extrema derecha. Y, pues no sé si será casualidad o no, pero tanto que frecuentaba la Guardia Civil y aquel día, con la cena que había habido y, y la juerga que se traía la gente pues después de cenar y, todo, ¿no? y cantar y pasárselo bien, casualidad no apareció la guardia civil. Es sospechoso, ¿no? Pero también para mí es raro porque, bueno, 1960, 1980, cinco años después de Franco murió, sí. y también tres años después de la época que está copiado por la, la ley de impunidad, entonces, ¿por qué no hay...? Tres años después de, de, de, de, de la amnistía general, ¿sí es decir, la amnistía general, general sí. y uh, la ley de impunidad sí. para los de sí. entonces, ¿por qué no hay detenciones por este crimen? Bueno, pues porque, porque los que tenían que investigarlo eran ellos mismos, está claro, no había más. Si en aquel momento hubiese habido, pues eso, la policía vasca, pues supongo que había, habría habido otra... Bueno, igual no hubiese pasado lo que pasó. Dice la, la lucha para la independencia... Uh... ¿Cómo era las demandas de este movimiento y los partidos que se pertenecieron? Bueno, eso es, es una historia un poco larga porque la historia del Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, cuando lo fundó Sabino Arana, pues ya sería ciento y pico años. Entonces ha sido una lucha un poco larga y ha habido muchas etapas, muchas eh, eh, formas de, de, de enfocar el tema de, de la independencia eh, o de la libertad total o o de ir escalonadamente pues, por medio de un estatuto, en fin, en toda esta historia cantidad de, de, de desavenencias y de decisiones y tal. Entonces, bueno, las líneas fundamentales en este momento pues, el Partido Nacionalista Vasco sigue con su línea de ir moderadamente porque se ve que por, por la fuerza y por, y por la radicalidad no se consigue nada. Y, bueno, pues los que han estado estos treinta y tantos últimos años también en el tema radical y con y con esto, pues parece que últimamente se van dando cuenta de que hay que ir entrando a actuar políticamente, como son, pues en este momento, la izquierda de ¿no? Ya pues entran, eh, hace treinta años decía que a Madrid no había aquí para nada, y que criticaban por ibas, ahora, pues ellos también van. Y... Eh, de estatuto que no vale para nada, no sé qué tal, ya todos agarraron estatuto, que no había que entrar a, a, a gobernar ni ayuntamientos ni regulaciones, ahora ellos también entran y lo hacen, en fin. Entonces, eh, a ti vos piensas, y bueno, entonces estos treinta y tantos años que hemos estado tirándonos pedradas y yo porque voy por aquí y tú vas por allá, bueno, y todo lo que has hecho, toda la pila de muertos que ha habido, toda la pila de presos que están en las cárceles, los que han salido con veintitantos años de, de cárcel y todo eso. ¿Para qué ha servido? ¿Qué, qué, qué hemos y ¿Estamos igual? Entonces, si volvemos a esta noche de en 1980, en el bar, fue los partidos de la lucha independencia no violenta, ¿no? No, no exactamente. Entonces, entonces, ¿por qué la bomba? Pues la bomba era pues, porque, entonces, eh, aunque fuese lucha no violenta, para ellos era ir, pues, ir, ir contra España. O sea, tú, aunque actúes políticamente, eh, pacíficamente, no te dejaban. Ni así te dejaban. Porque eh, estaban, estaban recién legalizados los partidos y la curriña. Porque eh, unos años antes, si tú salías con la curriña, bueno, te podían pegar dos tiros o morerte a palo en la Guardia civil. Eh, estaba prohibido todo. Todo, cualquier signo. Basquista eh, estaba prohibido. Entonces, es, es todavía no hay justicia en este ejemplo. No hay más que sospechas y, y la gente piensa y cree eh, quiénes fueron los autores y de qué manera, pero, claro, pero no hay ni nombres de personas, ni cargos, ni esto. Pero es que es curioso, eh, hay víctimas del terrorismo y hay víctimas del terrorismo. Las víctimas del terrorismo que son de, de, pues de los que eh, eh, a matado por ejemplo, están organizados y son, y son los que llevan la voz, cantante en todos los sitios y hacen cosas y, y dicen cosas. Y sin embargo, este, este otro tipo de víctimas pues no, están, no están más que reconocidos eh, eh, por el pueblo vasco y por las, las, las organizaciones políticas vascas, pero en general no. Esto parece que son víctimas, pero de otra categoría. calle por donde vino mi hermano corriendo, vino de allá, de aquella zona, vino corriendo, ¿eh? vino corriendo de aquella zona, y aquí, bueno, pues es, aquí es donde cayó mi hermano, aquí, aquí es donde cayó. Pues era una persona comprometida socialmente con una idea de la que tenía la posibilidad de cambiar el mundo, otra manera de vivir dentro de, con una libertad de pensamiento, de elección, donde todo el mundo pudiéramos vivir en paz, que no hubiese eh, violencia social, ya no armada, sino social, que no hubiese pobreza. Era un artista. Por otro lado, es pues otra parte de su vida, cantaba, dibujaba, escribía, tenía mucha ilusión y tenía planes de vida. Con una novia, que no está en este momento, pero tenía sus planes de vida y la quería hacer, quería casarse. Tenía su vida organizada, además de tener, pues es una conciencia social amplísima. Bueno, era así, con pues una persona muy comprometida, no es que se comprometiese cuando empezó a militar en el en el DCI. Mi hermano era una persona que ya estaba comprometido anterior, los años anteriores porque había participado en movimientos pues, por ejemplo a niveles de, de parroquia, de aquí en la parroquia de Santa María de Portugalete. ¿no? Cuando, en aquella época pues, eh, en la parroquia de Santa María de Portugalete eh, había unos eh, curas, unos párrocos que estaban pues, muy, muy comprometidos y que aquellos curas en Portugalete fueron eh, muy represaliados. Luego, posteriormente, pues bueno, pues se empezó a militar en el, en el PCI, empezó a militar y siguió allí con, con su compromiso. Yo creo que tenía un compromiso social a nivel organizativo del partido y tenía un compromiso también a nivel personal, porque, como ha dicho mi hermana Marifi, pues él quería formar, el, quería formar una familia, tenía una novia, tenía planes de, de casarse. ¿no? Y le mataron y se truncó absolutamente todo. ¿no? Se truncó absolutamente todo para él, para su novia, para la familia que podía haber formado y luego pues a nivel familiar nuestro también se truncó todo y son consecuencias pues que llegamos, llegamos eh, pagando pues, desde entonces. Uh -huh. A nivel familiar fue tan brutal que un hermano, el pequeño, no fue capaz de asumir la idea de que no se podía hacer justicia. Eh, se metió en el mundo de las drogas no pudimos solventar el problema. Nos pedía que fuésemos a matar a la Guardia Civil, porque estaba, teníamos toda la información, sabíamos quién era, dónde estaba, y no lo hicimos. No fue capaz de superarlo. Y se metió en ese mundo, se evadió ahí y acabó muriendo. Y, y para, para ser completamente claro en todo esto, eso fue una lucha completamente pacífica y... La lucha que llevamos nosotros, sí. la que estamos llevando nosotros, sí. la lucha que hemos llevado nosotros ha sido completamente pacífica. Ya ¿eh? hemos, <risa> hemos comentado, sí, sí, hemos comentado que se nos ofreció, en su momento, se nos ofreció el, el matar a la Guardia Civil. ¿eh? Y nosotros, y mi madre a la cabeza, que hay que decirlo todo, fue la persona que dijo que no, que por ese camino no había que ir. ¿eh? Y nosotros ese camino lo asumimos. Y, total, que ni por un camino ni por otro parece ser que no estamos consiguiendo, bueno, o poco poco no estamos consiguiendo pero a nivel institucional no tenemos nada y eso y eso quema quema muchísimo ¿eh? el, el no saber el que no se haya podido hacer justicia el que no sigamos el que no el que sigamos sin poder hacer justicia y bueno pues son situaciones que bueno pues que las llevas y no, y no te olvidas ¿eh? el año que viene van a ser 40 años Vamos a comentar entonces un poquito eh, cómo fueron el día 19 y, y las pocas horas del, del día 20 hasta que, hasta que murió mi hermano, ¿no? Y en esos días, pues bueno, pues eh, participaron eh, eh, pues Chomi, que era compañero de, de, de, mi, eh, compañero de partido de, de mi hermano. Eh, estuvieron, eh, des, eh, estuvieron el día 19 con él, ¿eh? Sí, bueno. Pues esa tarde del 19 quedamos en Sestao, dado una vuelta, donde recogió las hojas, las hojas, y vinimos a Portugalete juntos en el autobús. Y bueno, Víctor, hasta mañana. Ya nos veremos. Y eso fue. No le volvemos a ver más. Su hermano tenía bastante... Eh, con él, con el hermano de Víctor. Con Nacho. Me lo encontraba todos los días en Repelga, vivíamos cerca. Y no había forma de que le quites de la cabeza de por qué mataron a su hermano. Un chico extraordinario, pero la verdad que lo pasamos muy mal nunca. No, yo soy chechu, era vecino, no pertenecía a la militancia ni al partido que estaba Víctor. Yo he pertenecido a ETA. Puedo certificar que él no comulgaba con la lucha armada, porque ni le conocía, que aparte de ser vecino, le conocía de reuniones que habíamos tenido. Yo he estado 21 años en la cárcel, a la cuenta de la organización armada. Puedo certificar a pies juntas que no convulgaba con, con la lucha armada. Y la de de reuniones, y casualidad, el día 19, sobre las 10 y media, 11 menos cuarto, yo llegué a casa que de, de dejar a la novia de Bilbao, me estaba esperando, y me dijo a ver si le podía dejar, yo tenía un trastero debajo de casa, a ver si le podía guardar hasta el día siguiente una bolsa de deportes. Yo le dije que sí, cogí la bolsa y puedo certificar que en esa bolsa no había más que papeles. Me dijo que se la dejaría hasta el día siguiente, que yo el día siguiente salía a trabajar con el coche. Al día siguiente me estaba esperando, le di la bolsa, la calle hace así una subidita y luego hasta salir a la carretera general. Él iba por delante, nosotros ya tiramos pas ese estado, yo iba con un vecino... Giramos para esta para Bilbao y el tío el tío siguió para adelante. Estando trabajando, me enteré de la noticia que se lo había anteciado. Y, y estoy seguro que fue, como dice la gente, con el reparto de octavillas y que se lo cargaron, vamos, impunemente. Se lo cargaron impunemente. Y el problema es ese, que no, justicia, no, no se ha hecho justicia. Los autores de ese crimen, así como a otros, nos han condenado y nos hemos cargado un montón de años de cárcel, esta gentuza sale impune y encima la familia tiene que sufrir porque ha visto que lo de la justicia es una vergüenza en el Estado español. Esto es una farsa. Y es así de claro. Y terroristas nos llaman a unos, pero hay más. Esa es, esa es la farsa de la pseudo-democracia demo, que estos señores han implantado. Y la vergüenza es la deriva en que se está transformando todo, va trabando todo como si sería una placa. Y estos tíos están impunes. Es más, algunos con medallas, con decorados. Esa, es esa, es esa es la versión de la pseudo-democracia que nos están vendiendo. Y víctimas, hay muchas víctimas. Y lo jodido es las que no están reconocidas como el tema de, de estas dos. Sí, sí. bueno, posteriormente hasta con, con Chechu eh, estuvo con, con Isabel Isabel vivía en, en Sestau eh, y había quedado con ella sí. Sí. quedamos por la mañana muy temprano me dio la parte de Octavillas que yo tenía que, que echar porque nos dividíamos por zonas de forma que se garantizase que la, la información de la huelga llegaba a toda esta zona de la margen izquierda que yo tenía una zona reservada él dio la parte que me correspondía y luego siempre teníamos lo que se llamaba entonces una cita de seguridad, que era pasado el tiempo en el que teníamos que hacer esa tarea, luego nos veíamos para comprobar que efectivamente a nadie le habían detenido, a nadie le habían pillado y que todo era correcto. Yo hice mi parte y cuando fui a la cita de seguridad, Víctor no vino. Yo en ningún momento me llegué a plantear que no venía porque algo había pasado. Pensé que se le había hecho tarde, que había ido para el trabajo. Yo creo que es que no me entraba en la cabeza la, la posibilidad de que hubiese pasado algo tan terrible. Y me fui a trabajar con el pensamiento de que cuando le viera a la tarde, ya le iba a decir yo que una cita de seguridad no había que saltársela nunca, pero... Y fue estando en el trabajo a media mañana, vieron la información por radio como si se te abre el suelo a los pies no me lo podía creer, tremendo por supuesto que en nuestro partido jamás llevamos ar armas yo antes de entrar a militar en el PCI éramos muy jovencitos entonces a mí me convocó gente de ETA para plantearme la militancia en ETA y directamente les planteé que no yo estaba dispuesta a luchar por la justicia, pero nunca con un arma en la mano. Y puedo asegurar que en nuestro partido nunca hubo armas. Nunca. Y eso, a decir, aparte de compañeros militantes de, del partido, compañeros de mi hermano, eran amigos también. ¿eh? Igual a nivel de personal, a nivel de amistad, tienen, tienen que comentar alguna cosita. una cosita. Que no, no fue fortuito en absoluto. Eh, sí, Víctor, hablando conmigo en más de una ocasión, me ha dicho: Hay un cabo del de puerto que me tiene enfilado. Este tío no sé qué hostias pasa con él. Y es verdad, lo tenía enfilado. O sea, su muerte, o sea, su asesinato, no fue el coño que le pillaba ahí. No, lo tenía enfilado hasta que lo echó mano. Digo, esta es la mía. Digo, y lo que mató. El cabo, Nar claro. cabo Narciso salvo ...de la Guardia Civil... ...el mal nacido... ...todo ah, los bueno... Se eh, bueno a, partir de, ...a partir de... ...de ahí... Eh, ...después de recabar toda, toda esa información... ...nosotros presentamos... Eh, ...por la ley de memoria histórica... ...presentamos toda la documentación... ...y mi hermano fue reconocido... ...en el año 2010... ...primeros de 2010, no me acuerdo bien... Eh, ...víctima del franquismo... ...el reconocimiento de víctima del franquismo... Significa que te dan un documento donde pone que mi hermano cayó en defensa de las libertades y, bueno, cuando estaba repartiendo propaganda comunista que, que le pegaron un tiro por la espalda. Es un documento del que no hay conocimiento, no hay conocimiento, solo tenemos conocimiento de la familia. Nosotros hemos abierto eh, un blog donde está la documentación de mi hermano y ahí se ve ese documento. ¿eh? Es, ahí es la única manera que hemos tenido de hacerlo público. ¿no? Y hay una indemnización eh, que también recibimos. Pero que no tiene nada que ver con las víctimas oficiales de terrorismo. Digo las víctimas oficiales porque cuando, cuando se habla aquí de víctimas de terrorismo, a mi hermano y a mucha gente, como mi hermano, compañeros de partido que cayeron, como Pérez Jauregui o Almazán en Madrid, toda esa gente no están reconocidos como víctimas de terrorismo, sino como víctimas de franquismo a lo sumo de abusos policiales. ¿eh? Y nosotros eso no lo aceptamos, de ninguna manera. ¿eh? El esfuerzo que nosotros estamos haciendo de apelar. A todas las instancias, eh, también tiene que formar parte de esta historia, la nuestra y la de muchísimas personas que se ven, que ven denegados, eso tiene que saberse que la justicia no es tal, esa justicia es otra, otra que no funciona, evidentemente, para algunos sí, vamos.